La doctora Susana Pascuaré, que es profesora del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional del Sur y además dirige el laboratorio de cannabinología del INIVIB Muy bien. Doctora Pascuaré, ¿cómo le va, Luis Cano? Buen día, Radio Altos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por atendernos, ¿eh? ¿Qué, qué, no, bueno, una, Le pido una reflexión desde su condición de científica, cómo lo ve, qué piensa, qué sintió cuando esto apareció hace 48 horas. ¿Cómo ve el futuro en tal sentido? Bueno, fue una alegría inmensa, me enteré a la una de la mañana porque me empezaron a llegar whatsapp de grupos a los cuales pertenezco, esto es una lucha mancomunada de mucha gente, sobre todo de la sociedad, que le ha puesto coto a, a nuestro espectro político como para que tomaran de una vez por todas una decisión. Si bien esta ley se había reglamentado en el año, o mejor dicho, se había promulgado en el año 2017, hacía agua en muchos aspectos, sobre todo en lo que tiene que ver con el autocultivo, el cultivo a través de colectivos solidarios, o sea, a través de ONG. También la producción de una medicina derivada de la planta de cannabis, este, bien establecida, con controles como debe ser, porque lamentablemente, eh, no solo en nuestra ciudad, sino a lo largo y a lo ancho del país, hay muchos inescrupulosos que comercializan lamentablemente con la necesidad de la gente, y en un relevamiento que hicimos tratando de ver qué es lo que la gente consumía en nuestra ciudad, nos encontramos con que los derivados de cannabis muchas veces eran aceite nada más, otras veces no tenían lo que deberían tener, otras veces lo tenían no en proporciones adecuadas y se empleaban para cualquier tipo de patología. Esta ley nos permite, o esta nueva reglamentación, exceder el uso a lo que es la epilepsia refractaria porque hay una serie de patologías comprobada, evidencia científica que realmente funcionan para otro tipo de dolencias. Y bueno, esto es lo que prevé también eh, la ley. Y con esto creo que una de las cosas más importantes se termina el mercado negro y se le termina el negocio a mucha gente. Entiendo perfectamente. Susana, eh, para quien la está escuchando y para nosotros también, ¿cuáles son las patologías, como usted dijo, comprobadas científicamente para las cuales este, el cannabis medicinal es una solución a mano rápida y efectiva? Bueno, nosotros siempre decimos que no es eh, la medicina de elección, sino es un complemento a otro tipo de patologías y permite disminuir el contenido de, o, o la administración de otros fármacos. Anda muy bien para lo que es, epi bueno, epilepsia refractaria obviamente, que es lo que había permitido el, el ANMAD para ingresar a nuestro país, Anda muy bien para lo que es dolor. En dolor este, hay mucha evidencia y lo ha demostrado que, por ejemplo, el la expo cannabis el año pasado, eh, pese a lo que mucha gente pensaba, estaba cubierto de gente de eh, la mediana edad para arriba, porque son uno de los usuarios este, por el, los problemas de, de artrosis y demás que lo, lo emplean. También anda muy bien para lo que es dolor oncológico, hoy no se eh, admite hacer un tratamiento de quimioterapia sin esto, porque todas las consecuencias que generan eh, los tratamientos quimioterapéuticos pueden ser eh, disminuidos con cannabis, anda bien para fibromialgia. No solo, perdóname, serie... me detengo ahí, no solo mejora... Sí. Eh, el, el, la posibilidad de la calidad de vida respecto del dolor de alguien que tiene cáncer, sino que además resguarda de las consecuencias que para el físico puede tener la presencia de la quimioterapia, ¿entendimos bien? Exactamente, exactamente, los vómitos, las náuseas, este, todos esos efectos secundarios que estos tratamientos generan. Además también está comprobado, eh, científicamente, con papers muy bien demostrados en tumores eh, recidivantes, por ejemplo, gliomas, que son de, de, de un tipo de células este, de sistema nervioso, también hay est eh, estudios, eh, inclusive algunos en fase 3, uh -huh. o sea, más avanzados. Ahora que sabemos el tema de las fases por el tema de las vacunas sí. por el COVID, podemos sí. entender un poco mejor esto. Sí y que también mejora la calidad de vida, disminuye la posibilidad del dolor. Exactamente, exactamente. Eso, eh, el hecho de que la gente pueda eh, tener una vida social relativamente normal frente al dolor, frente a las consecuencias de la quimio, frente a la fibromialgia, a otra serie de patologías, es tan importante como poder detener un tipo de enfermedad o de patología. Bien, bien. Este, por lo tanto, a partir de ahora se abre, digamos, una ventana para, para, para, lo, para estos pacientes, para todos nosotros en realidad, que eventualmente en algún momento, a ver, hay que decirlo, podemos llegar a hacerlo, Este pacientes también. ¿Se abre una ventana de posibilidades enorme, diría usted? Yo creo que sí, porque además esto contempla todos los aspectos, contempla desde el cultivo personal para aquellos que lo quieren hacer y pueden elaborar una medicina eh, a partir de, de, de, de su propia planta o del cultivo de la propia planta, abre la posibilidad de eh, grupos que cultiven con los protocolos establecidos, que cultiven para la comunidad. Hay instituciones, nosotros tenemos en nuestro país todos los actores, tenemos científicos, tenemos instituciones como el INTA, el INTI, eh, los laboratorios nacionales como en la LAP, que perfectamente pueden elaborar esta medicina y, que la gente tenga acceso a ella a costos relativamente lógicos, y no que dependamos de un medicamento que ven, viene de afuera, que nuestro país hasta ahora nos lo permitía únicamente para epilepsia refractaria, donde un frasquito gotero duraba un mes y salía alrededor de 400 dólares. Con esto se va a terminar todo eso. Y una cosa fundamental es el protagonismo que se le da a los grupos de investigación en la temática. Porque eh, nosotros, yo siempre lo digo en todas las reuniones y en todas las entrevistas que nos han hecho, lo decimos desde nuestro grupo, a nosotros nos dieron un subsidio para trabajar en el tema y nuestro país nos impedía incorporar insumos para poder hacerlo. Todos los trabajos de cannabinología que se hicieron de nuestro laboratorio, y lo digo sin ningún tipo de temores, lo pudimos hacer por cosas que trajimos en la valija o que traje en la valija con estudios que fui a hacer fuera de nuestro país, precisamente a España. Porque con si, lo hubieran, que si el... la hubieran agarrado con eso la metían presa. Y no sé, no sé, yo venía con una carta del laboratorio diciendo que era para estudios... Este, de investigación, pero también ha habido decomisos de planta y han ocurrido muchísimas cosas. Bueno, en eso le país quería preguntar. Y... También me estaba pensando, y corríjame si uno piensa para el diablo, ¿no? pero estaba pensando que esto también, porque en los últimos tiempos veíamos que lo agarraban a un tipo con 10 macetas y le, le hacían un escándalo infernal, lo metían en cana y le hacían una causa, poco menos que era el hijo, el hermanastro, el socio de, de Pablo Escobar Gaviria. ¿Esto se termina con esto entonces? Esto se termina. Esto no es narcotráfico, esto es medicinal y eso tienen que entender la gente. En muchos lugares, por ejemplo en Estados Unidos el tratamiento con cannabis es una forma de empezar a, des, a que la gente a que los consumidores se desprendan de drogas mucho más pesadas. No hay un solo registro de gente muerta por intoxicación por cannabis porque no lo hay. O sea, esto lo tenemos que mirar, tiene lo primero que debería ocurrir es sacarse del listado de drogas peligrosas, porque no es una droga, es un fitofármaco y eso es lo que la gente eso es lo que se debe entender y creo que está hablando, eh, a ver, pongámoslo en términos, eh, perdónenme que sea no, en Cargoso cierto pongámoslos en términos muy claros, estamos hablando de la marihuana, usted dice, saquemos a la marihuana de como como concepto de droga peligrosa, tengamos otra mirada, ¿eso me quiere decir? Exactamente, exactamente, exactamente. Exactamente. Bien. Bien. Igualmente, este bueno, esto que se ha logrado, eh, ya prácticamente en, en enero se estableció una red, Argentina de Cannabis Medicinal, sí. desde el CONICET, con distintos factores, no solo científicos, intervinieron las ONG, intervino gente del INACE, intervino gente de Legales, del INCA, del INTI, bueno, uh -huh. se formaron con distintos representantes, un consejo consultivo, esto ya estaba listo eh, para salir alrededor de abril, mayo, bueno, y esta pandemia hizo que se corriera todo un poco, uh -huh. la verdad que eh, fue una gratísima sorpresa ver que haya podido salir antes de, de, de fin de año. La noto muy satisfecha, muy contenta, casi exultante. Totalmente. No solo yo, sino toda la gente que compartimos esta, este trabajo arduo y a diario. Nosotros arrancamos con mmm, todos los trabajos de investigación en el año 2007. O sea que es un, un Acá montón en Bahía. de tiempo. Acá en Bahía, exactamente, en el INIBIP. Los primeros trabajos surgieron en ese año, a partir de ese año, sí. Cuando uno habla del cannabis piensa en el aceite, no es solamente aceite, también es pomada, no. también es gota, ¿Qué, qué, qué, ¿qué también más es? Bueno, eso por ahí lo podría decir mejor una médica, pero yo te puedo hacer algún approach de esto. Eh, en general lo que más circula es el aceite, pero se puede vaporizar, eso depende de la biodisponibilidad o de la disponibilidad del fármaco en circulación de la patología y de si la patología es aguda o crónica el fumado el tema del fumado es la combustión que es lo mismo que si se fumara un cigarrillo de nicotina por ejemplo este, hay vaporizados hay cremas hay eh, bueno, en forma inhalatoria es una forma aguda porque llega inmediatamente a circulación hay distintas sí. formas de administración, depende de la patología, depende del cuadro y depende de, de la disponibilidad de lo que se llama farmacocinética, en temas farmacológicos, de eh, la dispensación, digamos, o de la forma de, de dispensarlo. Susana, por lo tanto hay que tener, a ver, con esto termino y le agradezco muchísimo, ha sido usted muy clara, eh, hay, hay que empezar a tener... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo le diría una mirada hay que dar vuelta a la página cultural respecto de la marihuana exactamente yo creo que se está dando y esto lo logró como siempre se logra de abajo hacia arriba lo logró la sociedad la sociedad las madres con sus hijos con distintas patologías fueron las que lucharon para que esto para que en este momento estemos en el lugar que estamos Bien. eso es, es así. Y bueno, y, y hemos tenido la visión un poco más amplia de los políticos en este momento como para darse cuenta que era un tema de salud pública, que esto no se puede negar, eso sí. Bien. Seguiremos en contacto. Le agradezco muchísimo estos minutos para nuestra radio en Bahía Blanca. Ha sido usted muy amable, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio y poder este, comentarle a la gente qué es lo que está pasando en esta temática. Muchísimas gracias. La doctora Susana Pascore de aquí de Bahía Blanca, del de la Universidad Nacional del Sur, del CONICET, viene trabajando sobre estos temas, como ella misma lo dijo, desde el año 2007, exultante por esta decisión de hace 48 horas del Gobierno Nacional mediante este decreto de regulación del cannabis medicinal. Momento importante del programa de hoy, que ha sido presentado por Sancor Seguros.